hola bienvenidos a pinceladas de la historia hoy trataremos de artista pacifista e ilustrado a genio de la guerra la azarosa vida de federico el grande el 17 de agosto de 1786 en el salón principal del palacio de Sanssouci el anciano rey, sentado y vestido con su sencillo capote militar, rodeado de sus más fieles colaboradores, espera con tranquilidad la llegada de la muerte. Abajo forma la guardia de palacio. A la manera prusiana, los soldados cantan himnos bélicos, en los cuales el rey es nombrado. Tal vez por las mejillas de algunos veteranos haya rodado una lágrima al recordar las gloriosas acciones de guerra en las que fue dirigido por el rey que aguarda a la muerte. Este rey fue en vida llamado El Grande y su nombre oficial es Federico II de Prusia. El pueblo alemán lo llamó el Alte Fritz, en dialecto berlinés el Ole Fritz, en castellano el viejo Fritz que es el diminutivo de Federico. Pero comencemos por el principio. Uno de los miembros del poderoso clan de los Hohenzollern fue nombrado en 1414, príncipe elector de Brandeburgo por el emperador Segismundo. En ese momento, el sacro imperio romano germánico contaba con más de 200 ducados, condados, obispados, etc. El emperador era elegido por siete potentados, cuatro laicos y tres obispos. Uno de ellos era el príncipe elector de Brandeburgo. Pasando el tiempo, los Hohenzollern se hicieron con el ducado de Prusia en actuales tierras polacas. Es curioso que en esa época los marqueses alemanes combatieran a muerte para convertir al cristianismo a las tribus paganas polacas y que los descendientes actuales de dichas tribus constituyan uno de los pueblos más católicos del mundo. En 1701, el abuelo de nuestro Federico, del mismo nombre, fue reconocido rey en Prusia por el emperador Leopoldo I. Es decir, no era rey en el imperio romano germánico, pero sí lo era en Prusia. En Brandeburgo seguía siendo Markgraf, o sea marqués. A Federico I, rey en Prusia, lo sucedió el grosero Federico Guillermo I, al que solo le importaban dos cosas: primero el ejército por lo que fue conocido por el sobrenombre de el rey soldado o el rey de los soldados y fue el primer monarca europeo en estar vestido a diario de militar costumbre que aún perdura en las casas reinantes europeas actuales lo segundo que le importaba era reunirse en el tabac collegium a fumar tabaco y a beber cerveza con sus amigotes se casó con Sofía Dorotea de Hannover mujer cultivada que era hija de Jorge de Hannover, quien luego sería Jorge I rey de Inglaterra. El príncipe heredero, nuestro Federico, que nació en 1712, tenía una gran afinidad con su madre y con su hermana mayor, Guillermina de Prusia, que siempre fue su confidente. Entre los tres lograron ocultar de los ojos del rey una pequeña biblioteca en palacio ya que el rey consideraba a los libros cosas baladíes de su institutriz Hugonote, aprendió al mismo tiempo el alemán y el francés, idioma en el que siendo rey se dirigía a todas las personas, excepto a aquellas que le constaba que no lo sabían hablar. A Federico le interesaban las artes y la filosofía. El conflicto con su padre estaba programado, era sólo cuestión de tiempo. De Federico se dice que sería homosexual, cuestión que no me interesa en lo más mínimo, no me meto en las elecciones sexuales de los seres humanos. Tenía sin dudas una relación de amistad muy estrecha con el teniente Hans Hermann von Cate, cuya poderosa familia había servido a los Hohenzollern durante siglos. Ambos, el príncipe heredero y su amigo, cometieron un gran error e intentaron huir de Berlín en 1730 a Inglaterra. Fueron descubiertos y la ira del rey se desató. Pretendió que ejecutaran a ambos. El Consejo de Estado no permitió la ejecución de Federico, pero a Foncate no lo pudo salvar ni su influyente familia. El príncipe fue obligado a ver la ejecución de su amigo desde la ventana de su prisión en la cárcel de Küstrin, pero se desmayó y se salvó del ver un episodio tan cruento en 1732 es obligado a casarse con Elizabeth Cristina de Brunswick con su esposa no tiene ninguna afinidad pero el matrimonio lo libera de la tutela de su padre y a la pareja se le otorga el palacio de Reinsberg donde Federico se rodea de artistas y filósofos se dedica a leer componer y tocar y según sus propias palabras pasa uno de los momentos más felices de su vida en 1740 fallece el rey soldado y Federico a los 28 años de edad es coronado rey en Prusia como Federico II. Su primera obra de gobierno es mandar a construir el Teatro de la Ópera, hoy Ópera del Estado, en la avenida Unter den Linden. Bajo los Tilos, obra que queda finalizada en 1742. Para la inauguración, el rey invita a la población de Berlín, los berlineses pierden la compostura, se emborrachan y ocasionan destrozos en el recién terminado edificio, lo que contraría tanto a Federico que decide trasladar la corte a unos terrenos de casi 300 hectáreas que poseía en la vecina Potsdam donde edificaría un complejo palaciego rodeado por jardines que es llamado el Versalles Prusiano, para sí mismo manda construir un palacio de una sola planta al que bautiza Sanssouci sin preocupaciones. Modesto para un rey de la época, en la cima de una colina en cuyas laderas había unas viñas que el arquitecto favorito del rey von Knobelsdorff, mantiene y le agrega una escalera monumental en el medio. El palacio se inaugura en 1747 y a él ingresaban solo hombres, ninguna mujer y ningún sacerdote. La reina, por supuesto, tenía la entrada prohibida. Federico tenía una biblioteca doble, es decir, cuando mandaba a comprar un libro, eran en realidad dos. Uno iba a la biblioteca de Sanssouci y el otro al palacio real de Berlín. Así donde fuera que el rey se hallara, tenía a mano sus libros. Estos estaban todos en francés, excepto tres volúmenes en alemán. Para la familia real, el rey mandó construir un palacio de 233 metros de longitud, el llamado Noyes Palais o Palacio Nuevo con su respectivo teatro en estilo rococó, que ya estaba fuera de moda, pero que era el estilo favorito del rey. Fue construido en siete años, apenas terminada la guerra de los siete años, como una demostración del poderío de la emergente potencia llamada Prusia. Estando practicando la flauta en su palacio, el ruido que hacía un molino cercano no le permitía concentrarse. Se dirige entonces personalmente al molinero y le dice... ¿No sabe él que nosotros le podemos quitar el molino? Obsérvese el tono despectivo que usaban las clases altas con el vulgo. No es tú, muchísimo menos usted, sino él. La respuesta del molinero fue, con todo respeto majestad, pero eso sería si en Berlín no hubiera tribunales. Esa respuesta agradó sobremanera al rey ya que significaba que en sus reinos un simple molinero podía hacerle un juicio al rey y ganárselo, por lo que dejó en paz al molinero. Es preciso remarcar en este punto que Federico pertenecía al grupo de monarcas llamados absolutistas ilustrados, cuyo lema era todo para el pueblo pero sin el pueblo, esto significaba simplificando que por ejemplo nuestro personaje jamás tocó un talero para sí mismo, todo era para el estado, Prusia en este caso, y el rey vivía sin ostentaciones una vida sencilla pero hacía todo el bien que pudiera a su pueblo, obviamente según sus ideas y sin preguntar a nadie. Antes de continuar, debemos hablar de Voltaire, que fue huésped de Federico en Potsdam entre 1749 y 1753. Era una de las mentes más brillantes de la Europa de la época y participó de las tertulias filosóficas en Sanssouci que tanto gustaban al rey, siempre considerado un huésped de honor. Dos personalidades tan fuertes tenían que chocar y chocaron en 1753. 53. Cuando Voltaire se escapó de Berlín, no fue admitido por el rey de Francia, por lo que tuvo que exiliarse en Suiza. Previamente dejó, digamos que Voltaire era la lengua más afilada de Europa, su ironía era proverbial. Dejó, como dijimos, un libelo en el que ridiculizaba a Federico. En él decía cosas como que no habla francés tan bien como él cree, trata mal a todo el mundo, incluso a su madre, etcétera, etcétera. Federico mandó imprimir varias copias del libelo y lo repartió entre sus allegados. Con respecto a lo militar, Digamos que su padre, que tanto amaba la milicia, solo tuvo un pequeño conflicto con Suecia por la Pomerania sueca, en tanto que el artista y filósofo se vio envuelto en varias guerras en las que demostró una gran capacidad militar, llegando a ser considerado uno de los mayores genios militares de todas las épocas a la altura de Alejandro, Aníbal, Julio César y Napoleón. El objetivo de Federico fue modernizar y unificar sus dominios, que eran discontinuos, por lo que la mayoría de las disputas las tuvo con Austria, que era gobernada por los Habsburgo, que eran también emperadores del Sacro Imperio. El rey mandaba personalmente a sus tropas y en seis ocasiones le balearon sus caballos. Se hizo famoso por aplicar la formación oblicua, invento de Paminondas de Tebas, seguramente producto de las lecturas del rey. Cuando Napoleón ocupó Berlín, quiso visitar la tumba de Federico que estaba en Potsdam y comentó a sus oficiales, si él estuviera vivo, nosotros no estaríamos aquí. Su obra de gobierno fue también muy destacada propulsando nuevas formas de explotación agrícola e industrial y la colonización de las zonas más despobladas. En 1747 promulga el llamado Código de Federico y en 1765 funda el Banco Real en Berlín con filiales en todo el reino. Cuando asumió como rey, la población de sus dominios era de 2,5 millones de personas. Al morir había subido a 6 millones. Fue protector de las artes y las ciencias... Además de componer y ejecutar la flauta, su profesor era el conocido Johann Joachim Quantz y recibió la visita de Johann Sebastian Bach, ya que él, su hijo, Carl Philipp Emanuel Bach, era el clavecinista de la orquesta de Federico. El rey dejó todo lo que estaba haciendo cuando le anunciaron la llegada del de viejo maestro y tocó una melodía para que Bach la tomara como base para una futura obra que se llamó musical también escribió ensayos y poesía sus obras fueron editadas en 30 volúmenes a mediados del siglo XIX. muere dijimos al comienzo en 1786 su voluntad era ser enterrado sin pompa alguna junto a sus galgos Voluntad que no fue respetada por su sobrino y sucesor Federico Guillermo II, quien ordena que su ataúd se coloque en la iglesia de la guarnición de Potsdam. Después de haber pasado por varios lugares, luego de la reunificación alemana, fue enterrado en los jardines cercanos a Sanssouci con toda la pompa de un funeral de estado con la presencia del canciller federal Helmut Kohl, quien justificó su presencia en el solemne acto con antorchas tan caros a los nazis, con el argumento de no encontrarse presente como canciller federal, sino como amigo de la familia Hohenzollern. De haber sido posible preguntarle al gran Federico su opinión, seguramente hubiera reprobado el acto y las amistades de sus sucesores. Si este video te ha gustado, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal, donde además de ver videos históricos, podrás escuchar mi música. Muchas gracias.